Buenos días, estamos llegando a un sitio emblemático sí. donde se hizo nuestro vídeo con más visitas, más de un millón de visitas veganos contra carnívoros y volvemos a hacer un vídeo de esos que hacemos porque nos apetece hoy vamos sí. a hacer, sobre todo a Miquel, porque yo sí. bueno, lo que viene siendo fuerza, después de una lesión de dos meses no tengo mucha pero hoy nos tocan retos de fuerza con un gran personaje, un campeón sí. el jefe del Gorilla Box de Benicassim Mondi, que está por ahí dentro <risa> ¡Vámonos! Ah, bueno? Exacto, a... <ríe> Quieren volver a perder, ¿no? Está arrapadito, ¿eh? Hemos mejorado, tío Hay cositas nuevas Todo por aquí Y luego esta parte que también hay cosas nuevas ¡Eh, eh! ¿Habéis ampliado? Espera, espera ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! vamos oh, sea, Ay, me lo más lejos que puedas ¿Hemos calentado? Vamos a por ello <risa> Al lío Hoy vamos a hacer retos de fuerza Necesito un cajón <risa> Hoy vamos a hacer retos de fuerza pero fuerza de verdad No el típico press de banca, no Sino que empezaremos por press de banca a una mano Me parece fabuloso Después haremos el martillo de Thor Después... Bueno, esto ya lo veréis cuando lo hagamos bien Pero nos vamos a pasar discos Desde una cierta distancia y los tendrás que agarrar con una sola mano Cuando sean 5 kilos, bien Pero cuando subamos a 25 ah. Después, salto de altura a una pierna como les complicado? Saltos, pero, a ver, teníamos que ganar una, ¿vale? Vale si no, <risa> Es que, tío Después, levantamiento de barra, estoy seguro que lo has visto Donde tienes que agarrar la barra solo por la parte donde se colocan los discos Y levantarla así Y después le añadiremos peso Y después, ¿tienes alguna cuerda que se pueda bajar? Sí, mira la está. Para hacer el típico que hacía en las clases de educación física Estiramiento de cuerda Uno contra otro Ya está, vamos servidos Podemos vamos a hacer tú y yo contra el Alex. Es una mierda. No, no es competición de, por equipos. Bondi, es lo único que te no, puede salvar. Nada. No es competición a por equipos. Aunque puedes quedar como, como el auténtico rey. Es individual. individual eso, eso, es. sí. No tienes a nadie que te lastre como la última vez. <risa> <risa> puto Magic Mike! <risa> ¿Empezamos? <risa> vamos para allá. ¿Puedo empezar ya con las excusas o aún no? Claro. Llevo dos meses lesionado de la rodilla. Claro, y eso te afecta mucho al pecho, ¿verdad? Y eso va, claro. Es que con la rodilla lesionada ya sabes que todas las partes del cuerpo están conectadas y no podía empujar bien de pecho. Eh, dale, dale, dale. Dale, dale. <risa> <risa> Tú cánsate, cánsate. No ha tocado pecho ninguna, ¿no? No vale, venga, eliminado. ¡Aquí <risa> bien! Como el puto micro. <risa> Empiezo con la mala. <risa> ah, bueno. bien. Subida de peso de Alex. <risa> ¿Me trae los donetes? Fichas de casino. <risa> <risa> Nos gustan los deportes de riesgo, vale, y no ponemos agraderas. ¡Oh! <risa> <risa> <risa> ¡Ey! Atento. ¿Focus? Va, arriba. Vale, va, va, va. Vamos. Se me ha ido el lado ¿Topes? Vamos a poner topes porque si no, te acabaría bastante mal. Se pone serio, ¡Oh se shit, pone serio. Yeah. Vale, sí, sí, lo noto, lo noto. Hostia. Lo tengo. Ya son 30 kilos, eh. Va, ah, sube. fuerza, sube, sube. Sub sube, sube, sube, sube. ¡Se todo! <risa> <Yeah>. <risa> espera, espera. Estaba esperando que se equilibrara. ¡Ya! La... <risa> yeah. Él no tiene ni spotter, eh. Vete go, a ver, tío. Uy, uy, uy, uy. Con la mala. Se me va Este puede ser que sea mi final. Duro final. Vale está. Vale. Más solo. Baja rápido y rápido. Controla. Está bajado, va. Más solo. Arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Bueno, otra vez, pero yo lo he levantado. Dale, vamos Alex. Vamos Alex. Venga, fuerte, rápido arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos. ¡Que se canse, <risa> que yo Creo que cogí más... Espera, espera. O, quito, va. Va. Vale, vale, vale. ¡No puedo, tío! <risa> ¡No bueno. puedo! Eh, ya está listo 15 kilos, más 20 de la barra. La escápula... vamos a Te veo valiente hoy. Como lo consiga, tío. Que se vea que no hay nadie ¿no? ¿Cómo ayudando. ¿Cómo lo consiga? Yo lo consigo todo, papi. Ok, ¿están listos? Ah, no puede ser, bitch. Tráiganme más discos. Yo no quiero ser la estrella, pero los pesos hablan por sí solos. Eso sí. 55 ya los veo justos. Venga, controla. Ah, Chao. Que lo que tienes que hacer que no estás haciendo es estirar el brazo. Alex, le voy a dar, le voy a dar, ¿vale? Listo, dale. Ahora me reviento. Joder. 20 pico Tenemos 67 centímetros. Uff, no van vale a caerse para atrás, que quede claro. Hostia, okay, joder, parece que sube su destalón. ¿Cuánto? 72 y medio. ¡Alex! Oh, ¡Fantástico salto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Se ¡78! Vale ¡Aguanta! ¡Vamos! Medición oficial 82, está sí, 82. Voy a quitar el peso. Muy bien hecho. Wow, wow. Wow. Wow. Wow. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ah ah! ah 86. 86. 86. Esto era 86 centímetros, ¿no? ¿Tú cuánto mides? Yo, uno 75 65. por. ¿Cuánto mido yo? 92 centímetros, ¿vale? Tengo que saltar. Tiene que saltar para hacer lo mismo que tú. ¿Para saltar cuánto? Claro. <risa> Así que no es cuestión de altura solo. No es cuestión de altura siguiente ejercicio de antebrazo codos pegaditos cogemos una kettlebell y la levantamos hasta aquí esto no cuenta como repe solo cuenta esto perfecto me pegamos los 8 kilos ya que estoy bastante fácil <risa> ¡Nada más! Va, saca la puta raya, saca la raya. Vale, vete a tu No, no lo entiendo, tío. <risa> ¿Cómo cambia tanto? <risa> Ni se mueve, tío. <risa> 32 kilos. ¡Sabes, flipas, Alex! Va. Y eso, tiende. ¡Va, va, va, va! va, va. <risa> Tenía el día que se levantaba un poquito eh, pero nada Sí, sí, se mueve un poco ¡Vamos, se mueve. Se ha movido tío, pero no puedo eh ¡Ah! Píralo, píralo, píralo. Con levantamiento de cajón y... Hostia, pero he empezado desde arriba No, porque, está cruzando el cuerpo Claro, claro, hay que empezar No, de la peda, de la Prueba, prueba Juan, ¿qué quieres? No, ¿qué quieres tú, Miguel? Vale, escuchar. ¿qué hacéis? Estamos grabando aquí con Edmond, que nos está ganando. así ¿Ah, <risa> Y esto sería un presupuesto de 3.400 euros ahora antes de Navidad y otro presupuesto de 4.400 euros después de Navidad. Muchas gracias por la llamada, Juan, nos alegra. Estos Me números. Que ya que todo por mi por y por eso te quiero, Juan, por eso te quiero. <risa> ¿Ha sido <el> claro ganador? <risa> claro. No he podido con la pesa de 32 kilos, es una diferencia abismal entre la de 24 y la de 32. Va, siguiente Vamos prueba. Vamos a la siguiente prueba, que trata de levantar la barra de esta forma. Aléjate, aléjate. <risa> choc, choc. Esto es sería una repert, esta parece bastante fácil Pero como todas las demás no es para nada tan fácil Así que si tenéis la oportunidad de intentarlas, intentadlas ya veréis que de fácil nada Es casi imposible, la mayoría de gente solo esto no lo puede hacer y nosotros le vamos a añadir peso ahora ¡Eh, <risa> eh, eh, No me lo creo Es broma, ¿no? ¿Estaba serio, no. Yo creo que es así. así, así es más fácil Es la posición que es mala ah, Vale, vale, vale Hey. No me lo creía, eh, tío estaba, estaba asustado, pero luego ya no... era acazar. mala, tío, la posición era mala, no, pero no, ahí no, no, no. está Pruebalo, Alex ¿Qué? Vamos, vamos, acábalo. ¿Qué? Esto es fácil, amigo ¡Cuidado! ¡Vamos! Dos kilos me que se quita la camiseta. Ya tocaba. Esto era no un broma, sí, tío. Esto es serio, Me <risa> <No> Están cambreando. <risa> ¡Vamos! ¡No, pero... <risa> <risa> Lo tenía, eh, tío. Lo tenía. El que hacer? Sí, sí, sí, sí, sí. la podemos hacer bien tu hermana. Resbala, eh, Papi. Resbala, eh. ¿Puedo, eh? ¿Y te puedo, eh? Puedo, eh. No se ha movido ni un milímetro. No, me pesa mucho, eh. No puedo, tío. Aguanta cuando lo tengas arriba, eh. O sea, no puedo guardarlo. Pégate ¿eh? el codo, me has agachado, me has agachado. Vale, vale, vale. No puedo, No tío. No puedo. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, no me la tienes encima. ¡Vamos! El reto original que hemos visto en internet para hacer esto era sin peso. Y nosotros ya llevamos 4 kilitos. ¡Gracias, tío! ¡Wow! ¡Wow! mientras estábamos entrenando le acaba de llegar una tonelada en discos Hay que ser buenas personas y ayudar Yo siempre que me traen algo, ya sea en mi casa o aquí Les digo, tío, ¿quieres algo para ver? Un Red Bull, un Aquarius, agua, algo Hay que ser buenas personas Yo romano, el español Yo mando en su propio país Si no es que nos quitabais el trabajo Toma <risa> trabajo No queríais trabajo No queríais más trabajo, toma trabajo <risa> Dale, dale pero ¿cómo quieres? Empieza a llover, tío, La paleta acaba de llegar. Menos mal que me está ayudando la gente. Si no, la tonelada a la mierda, eh. Sí, sí, sí. Va, chavales, va, que se me moja aquí todo el. ¡Vamos! Hostia, una tonelada en cuanto la hemos recogido. tengo minutos? Sí, gracias a la gente del box. Espérate, vamos a hacer unas tomas para, para más o menos el 50% de los OnlyFans ya. Y quiero ver el comentario en YouTube. De con, ese, con ese monitor, cualquiera iría al gimnasio. <risa> Siguiente ejercicio: los que lo queráis repetir en casa, si os hace daño es culpa vuestra o no nuestra, que quede claro. Nos tiramos a una distancia que estará establecida. Y aquí se lo tiro a. Sí. Ese, no? sí. se lo tiraría a la derecha y tiene que cogerlo con una mano. Sí, el objetivo es cogerlo. Esa es la parte difícil: prueba de grip. prueba de agarre. De agarre, en español. Dale. Parece una tontería Pero cuando empieza a subir el peso Cuesta O sea, la puedo levantar del suelo Pero el hecho de frenar la velocidad que lleva con el grip Se te escapa en un momento Vamos Necesitamos una nueva Amazon Chavales No puede hacer nada contra mí ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! Pero, tío, ¿por qué habéis aumentado tanta distancia? ¡Vamos! ¡Buah, sí. ¡Oh, tío! ¡Ya ¡Oh, te la tiro ¡Oh, oh, oh! Ah, Da igual, tío Empate parece, ¿no? Empate ya está, tío Ha ganado banca, ha ganado salto ¿Habéis empatado en la de...? ¿En esta? ¿En esta has ganado ah, tú? Ah, pero me he ganado en la de... ¿En la de así has ganado tú? ¿Has ganado tú dos? ¿Dos uno? ¿Yo dos? uno dos? dos dos empate? Creo que sí ¿Y yo qué he ganado, chicos? Alex, para que ganes algo, te voy a poner yo una, ¿vale? Bueno, a ver si la gana. Estira la cuerda contra Edmond. Lo típico. Pues no haces más que voy a ganar, por favor, porque No, no como lo puedo subir. Alex, ganar. vas a ganar. Estás muerto, tío. tío? Oye, ¿me vais muy <risa> chulitos, ¿eh? No pasa nada. Torres más altas han caído. No <risa> <¿Qué risa> importa lo grande que es un perro. Lo que importa es la mordedura del perro, ¿eh? El que pierde... Paga el goico 3, 2, 1, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos Está soltando cuerda, tío! ¡Estás soltando cuerda! Os puedo decir que Alex se ha soltado un poquito de cuerda Pero me va a soltar la saco. Entonces yo creo que va a haber que repetir esto Si has soltado cuerda, repetimos Tres, dos, uno, ¡vamos! Un buen día. Nos vemos la semana que viene en Dahla, Marruecos, Dahla de Marruecos, nos vemos ahí, eh, semana que viene más, te suscribes por favor, y dale, deja un buen like, ¿vale? Adiós. Mm. Mm. Pagado por un perdedor sabe mucho mejor, eh, Claro, no importa.